Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Oigan, como pueden ver, todavía me encuentro en pijama. Me acabo de arreglar, me maquillé, ya me peiné. Eh, aún es muy temprano, todavía no he desayunado, me estoy muriendo de hambre, pero el motivo de que me estoy arreglando así súper temprano es porque hoy ya tengo un evento muy muy especial, muy importante, un día de trabajo. Me invitaron a este evento que es básicamente donde van a haber muchas empresas, muchos negocios, emprendimientos coreanos. Como muchos de ustedes ya sabrán, porque ya les he contado en algún video anterior, yo tengo mi marca de belleza coreana, de cosméticos skincare coreano, que se llama Le Coreane. Entonces sí, básicamente se trata de eso. En el evento van a haber como más de 100 empresas, un montón de emprendimientos, de negocios de diferentes tipos, en verdad, no solo de belleza, también de salud, de ropa, de comida, alimentos, de todo. Entonces me emociona muchísimo porque a mí me encanta asistir a este tipo de eventos para ver nuevas empresas, nuevos emprendimientos. Es muy interesante. Y sí, hoy día ustedes me van a acompañar. Les voy a mostrar cómo son estos eventos, qué se hacen. También por ahí me voy a encontrar con una amiga que también va a asistir al evento. Luego creo que con ella me voy a ir a almorzar o tal vez a un café, para un postrecito no sé, ya veremos pues entonces como les dije, aún no desayuné, no hice nada, simplemente me he maquiado y yo soy de esas personas que no puede vivir sin desayunar así que primero me voy a Ir a desayunar algo. Anoche de hecho me preparé ya el desayuno porque a mí me encanta tenerlo ya todo listo. Me gusta dejar el desayuno así un día antes, especialmente para estos días que no tengo mucho tiempo en las mañanas. Ya lo dejo todo listo la noche anterior, entonces en la mañana ya no tengo apuro, simplemente lo caliento, lo saco y ya está todo listo para desayunar. Entonces me voy a desayunar y nos vemos pronto. Ya se preguntarán qué es esto, es avena que dejé preparada anoche, avena con manzana, tiene trozos de manzana como caramelizada con un poquito de mantequilla y es así verde porque le puse polvo de suc, suc es una planta, en español se llama Artemisia y es como un polvo, es como una planta que ayuda en muchos aspectos a la salud, ayuda como para desintoxicar, purificar el cuerpo y en verdad es muy muy bueno, muy rico también, a mí me encanta así que siempre lo utilizo así en mis recetas aquí me estoy haciendo mi té de artemisia, de soup a mí me gusta ponerle un poquito de leche para que quede así tipo late como siempre les he dicho ya como 100 mil veces por aquí, por mi canal, por mis videos el desayuno es súper importante para mí me permite empezar el día con más energía, con más ganas, con más fuerza. Dios mío, qué frío que hace. Creo que este outfit no fue una tan buena idea, pero ya es muy tarde para regresar y cambiarme, así que vámonos. Bueno, aquí les voy a presentar una marca, una empresa que estoy, y el chico nos va a explicar sobre qué se trata el, el, el su producto, su servicio. que que 네. 네. 네, 네, 네. 네. 안녕하세요 저희는 4CS 팀이고요. 네, 저희는 이제 전자 계약 서비스를 제공을 해드리고 있습니다. 단지 그냥 핸드폰이나 이메일만 이제 전자 계약서를 그대로 보내서 상대가 읽고 서명하고 다시 보내서 계약이 끝나는 아. 그렇죠 어. 비대면으로도 진행하고 그 다음에 업무를 효율적으로 이제 향상시킬 어. 수 있는 훨씬 쉽네요 그렇죠. 지금 코로나도 그렇고 그렇죠 네 맞습니다 음. 코로나 때문에 모이시는 것들이나 그런 것들이 많이 음. 눈치가 보이실 거고 맞아요 예를 들어서 뭐 부동산 같은 거 계약하실 때는 뭐 저도 서울에 사시는 분이 대전까지 음. 내려가야 되는 그런 맞아요, 이제 불, 맞아. 이제 약간 좀먼 거리들 이런 것들 때문에 고생 많으시잖아요 어, 맞아요. 그런 것들 가지고 이제 es un servicio así súper cómodo, súper práctico, especialmente para estas épocas que estamos con COVID, que hay más reuniones virtuales, entonces todo virtual, todo así en online, mucho más fácil. Así de fácil, sin necesidad de reunirse personalmente, se puede enviar la firma, el contrato ya firmado, ya sea de trabajo de negocio así ah, encontré muchas empresas muchos emprendimientos que ofrecían muchísimos servicios muy interesantes bueno, chicos y ahora les presento otra marca que me pareció súper interesante les voy a presentar aquí el chico mm -hmm. Entonces, lo que ellos ofrecían eran básicamente snacks, como galletas, barras energéticas, chocolates, chips, golosinas, pero en versión saludable, que todos son basados en origen vegetal. Tenían opciones estrictamente veganas y también vegetarianas. Pues estoy viendo muchas empresas, muchos emprendimientos nuevos muy interesantes. Yo más estoy viendo especialmente el rubro de belleza y de moda, como ya saben, <risa> Que mi marca es de belleza, entonces eso es lo que siempre me interesa más y sí, la verdad es que sí estoy encontrando cosas muy interesantes muy... la triste noticia es que la amiga con la que me iba a encontrar para almorzar y para ir al café se fue, se fue me dejó aquí plantada porque bueno yo llegué un poquito tarde y ella tiene trabajo en la tarde, entonces tuvo que irse un poco más temprano y al final no nos pudimos ni encontrar ni para saludarnos. Qué triste. Así que creo que me voy a quedar un ratito más dándome unas vueltas y luego me iré a almorzar por aquí algo. Porque ya tengo hambre. No sé por qué. He desayunado muy bien, pero igual otra vez tengo hambre. No sé. No sé por qué soy así. Como fue un evento súper grande que habían más de 100 empresas emprendimientos de Seúl, en verdad había mucho que ver. Así que me quedé un buen rato ahí viendo, observando los productos, los emprendimientos, platicando, preguntando. Ay, terminé de ver, eh, me di como 50 vueltas creo. Estaba todo muy interesante, muy genial. Pero como me estoy muriendo de hambre, ya es hora de almorzar. Súper grande por aquí, ¿no? Ay, me estoy muriendo de frío, de verdad. Ustedes no sean como yo tan cerca de ponerse ropa que no es adecuada para la estación. Hace frío. Now <risa> Quería ir a un lugar de bagels que tiene unos sándwiches súper ricos Pero no pude porque hay demasiada gente Hay mucha espera, tenía que esperar como una hora Entonces me voy a ir aquí a uno de mis sitios favoritos que siempre vengo para comer bowl de yogur. Ustedes ya saben que yo soy una maniática fan del yogur griego. Me encanta venir a este lugar. Es uno de mis cafés favoritos porque el ambiente es muy cálido y muy tranquilo. Así que es perfecto como para estar sola pensando y disfrutando de un plato rico. Como ustedes saben, a mí me encanta, me fascina el yogur griego y esta vez me pedí este bol de yogur griego que tenía plátano, frutos secos caramelizados y estuvo súper rico. Muchas veces lo preparo en casa también porque no es nada difícil, es bastante sencillo y nutritivo, así que casi siempre es uno de mis desayunos favoritos. Déjenme en los comentarios si les gustaría saber la receta del yogur griego. después de almorzar me pasé por una cafetería que también es uno de mis lugares favoritos que el diseño es así todo tradicional antiguo que me encanta y me pedí una bebida caliente de soup de artemisia que tomé también en el desayuno pero igual me encanta ahora sí antes de regresarme a casa voy a ir por aquí a una pastelería que está cerca para llevarme unos postres ah, miren cómo está mi cabello todo mal